Acción, hey, ¿cómo andan? Y yo dije el miércoles pasado que íbamos a hablar de dos temas controversiales, o, o uno, no me acuerdo Pero íbamos a hablar de un tema controversial en estos episodios, pues de hoy, viernes, del arte de manifestar Que a mí me parecen como bastante contundentes Obviamente, pues déjame tu opinión abajo, tipo así, ya sé de qué vamos a hablar Dos temas son, el primero es eh, las relaciones de espejo y el segundo es el libre albedrío Primero, relaciones de espejo. Las relaciones de espejo tienen mucho que ver con el tema de que todos nos despejamos. Como vos te sentís, perdón, perdón, como vos me sentís a mí, es como vos te sentís por dentro. Por ejemplo, si vos a mí me ves como una persona exitosa, una persona linda, una persona agradable, una persona que tiene buena vibra, es porque vos sos esa persona, vos sentís eso porque vos lo sos, yo te estoy despejando. Y otra cosa es, por ejemplo, si yo, yo traigo a sentir que soy una persona arrogante, una persona malvada, una persona fea, que esto que lo otro, es porque vos en tu interior te sentís de esa manera. Así funcionan las relaciones espejo. Y otra cosa, también con el tema de relaciones espejo, es que nos espejamos mutuamente todo el tiempo con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nos espejamos todo el tiempo cómo pensamos y cómo sentimos. Dije más lento para que se entienda. El punto es, de todo esto, es que, no sé, te cuento una anécdota, o sea, para que voy a ir cerrando acá el WhatsApp web, porque si no, se me llena de notificaciones y se escucha acá en el micrófono. Eh, estaba el otro día con una amiga, tomando mates, y en la plaza, yendo, caminando, vamos para caminar por ahí. Y en eso digo, bueno, si pasamos a buscar a Julieta, que capaz que está ahí al pedo, está esperando que haga hacer algo, estará al pedo, ¿no? Bueno, vamos a buscarla. Bueno, vamos, la buscamos. Y le mandó mensaje, obviamente, diciendo, che Juli, estás en tu casa, bla, bla, porque vamos a pasar a buscarte, vamos a pasar a saludar si querés sumarte a los mates, tomate qué sé yo. Bueno, cuestión. Dijo que sí, está. Y en el camino de que íbamos con mi amiga tomando mates a buscar a esta otra amiga, Julieta, estaba, ella misma me estaba contando que se quería de viaje, un viaje grande, que esto que el otro, bla, bla, bla. y me preguntaba cómo podía hacer para, de alguna manera, eh, atraer eso. Y yo le digo, bueno, engaña a tu inconsciente, en realidad no engañas sino como darle fe a tu inconsciente de que eso se va a dar. Podés comprar una valija, puedes comprar eh, esa valija o ir a ver valijas, como ya diciendo el inconsciente, mira, estoy comprando la valija como para llegar al viaje, ¿no? Estoy yendo, ¿eh? mi eh, cuestión, bueno, me dice que sí, que iba a haber ofertas, iba a fijarse los mejores precios, la mejor calidad, etcétera para comprar la mejor valija porque no iba a ser el primer viaje que iba a hacer, sino que iba a hacer muchos más. Y digo, perfecto. Cuestión, llegamos a la casa de mi amiga Julieta y mi amiga Julieta agarra y dice Ay amiga, ¿cómo andas? Mi amiguita viajera, hace mucho que no te veo, ¿a dónde te vas para el próximo destino? Y lo... bah, yo quedé tipo... Y esta amiga Julieta no sabía nada, de nada, de, de, de, de nada, tipo ni del viaje que quería hacer mi amiga Ni que iba a seguir viajando, ni que... porque mi amiga, la que iba a comprar la valija se considera a sí misma una persona viajera, le gusta viajar, se siente viajera y además estaba pensando en eso. Nosotros nos despejamos lo que pensamos y cómo nos sentimos todo el tiempo. Todo el tiempo pasa y ahí tiene un poco que ver con lo que es el libre albedrío. Voy a dar la descripción que dice Google de el libre albedrío. Dice, es libre albedrío, libre elección, es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Bien, bueno, nosotros no tomamos nuestras propias decisiones porque vas a ir al supermercado y querés, por ejemplo, este paquete de galletitas y no compras este paquete de galletitas si no está en la góndola. Tenés estas galletitas, estas y estas. Una de esas tres. No te gusta ninguna, no llevas ninguna. Y no vas a ir a local por local a buscar esta galletita porque puede que no exista en ningún local. Entonces, libre de Dios no tenés el poder de elección. Lo mismo pasa con los políticos, cuando tenemos que ir a votar. Entonces, a este político, a este y a este otro. Si no está ninguno, o sea, capaz vos querés votar a otro que ni siquiera se postuló o cuando no llegó, entonces no lo vas a poder votar porque no tenés ese libre albedrío de elegir tomar decisiones propias. Y esto tiene mucho que ver con, atentís acá, porque es un tema un poco que como que se está pensando de nuevo, este libre albedrío. A ver, nosotros tenemos como, de te comillas, una antenita así como los Teletubbies, como para percibir lo que el otro piensa, cómo se siente y todo eso, y reflejárselo todo el tiempo. Como una persona se siente todo el tiempo, es como nosotros elegimos decírselo. Entonces, quizás, muchas veces, no tenemos esa capacidad de elección. Para elegir lo que le decimos a otra persona, sino que lo sentimos por nuestra antenita y se lo decimos. Entonces, como se siente una persona, nosotros se lo decimos. No es que elegimos decirle, bueno, esta persona le voy a decir que es una persona viajera porque pintó. Tipo, no, esta persona se autopercibe, una persona viajera. Y nosotros le decimos, hey, viajera. No? O sea, así creo que funciona el libre albedrío. So, seguramente quizás no sea del todo así. Quizás falta un poco de explicación sobre esto pero el punto de este episodio es que entendamos que nos espejamos todo el tiempo que es muy importante hacer trabajo interno, que hacer trabajo eh, de meditaciones con nosotros mismos, de visualizaciones para sentirnos de esa manera porque quizás después nos andan demostrando porque el exterior siempre te demuestra lo que vos vas manifestando, cómo te sentís cómo pensás. Todo el tiempo te lo está demostrando. A esta amiga le dijeron, vida viajera, te lo puede demostrar de un montón de cosas. Si vos sentís una persona abundante, el exterior te va a decir, tomá, vos sos persona abundante, tomá, tomá plata. Es de esa manera. Tipo, siempre tenemos que estar como atentos a esas señales que nos envía el Dios, el universo Buda, lo que sea. Porque son señales que son muy, muy como, creer o reventar. Yo el otro día estaba. el otro día, hoy, estaba escuchando un podcast, eh, bueno, un audiolibro, y. Cuando se pausó un poquito el audiolibro, escuché como un como un sonido de, de celular. Y yo dije. ¿Por qué sonó este celular? Si sí, no es el mío. Bueno, vamos a ver eh, por qué está sonando este, este, este timbrecito. Agarré mi celular, saqué el, el bolsillo, miré. Y al toque empezaron a llegar, pero fueron. Menos de un minuto, en menos de un minuto que miré el celular, empezó a llegar un nuevo suscriptor en YouTube, empezó a llegar comentarios en YouTube de una meditación, y dije, hey, me suena el celular porque tengo que hacer esa meditación en YouTube, mi propia meditación en YouTube, porque yo hice una meditación hace mucho del trabajo ideal, te la dejo aquí, y realmente la hice yo con todas las intenciones de conseguir un trabajo. Ahora, obviamente, no estoy trabajando para ninguna empresa, pero como que fue un, una señal tipo... Hacer la meditación, Emiliano, volvé a utilizar tus herramientas, por más que conozca todas las herramientas y sepas y todo esto, volvé a hacer esa meditación, porque quizás sea eso lo que te está faltando para empezar con un, algo nuevo. Y bueno, la volví a hacer esta siesta, y la voy a volver a hacer mañana y pasado, y el pasado, como primero conseguí mi primer trabajo gracias a esa meditación, voy a volver a conseguir otro trabajo gracias a esa meditación. Un trabajo que sea, el que sea, no me importa cuál, pero va a ser el trabajo perfecto. Para mí Si es trabajar de redes, será trabajar de redes. Si es trabajo para una empresa, será trabajar para una empresa. Pero va a ser el trabajo perfecto para mí. Así que bueno, espero que este episodio te haya gustado. Estate atenta o atento a este canal de YouTube donde siempre hablamos de cosas de ley de atracción. Y casi todos los días saco algún tipo de video en TikTok hablando de alguna cosa controversial sobre ley de atracción y estas cosas. Porque me encanta brindar este tipo de contenido. Me encanta y amo. Y bueno, recuerda que también soy Life Coach y puedo brindarte curación, no, puedo brindarte eh, sesiones uno a uno donde hablamos, eh, bueno, sobre todo el proceso, si quieres manifestar algo, así si que no sé, mis mejores consejos y mi mejor asesoramiento para vos en una sesión uno a uno, bye bye que tengas lindo fin de semana y recuerda que si te gustó este episodio, puedes compartirlo con tus amigos y darle click al botón de suscribirse, que tengas un buen día